Voy a pasar al, al, al siguiente bloque que tiene que ver con el tema de los, de los perfiles profesionales que se buscan en, en el tercer sector. Si habéis visto el, el texto, en la guía de, de empleo que publica la Fundación Haz lo Posible, eh, a nivel nacional, aparece un cuadro interesante donde eh, vienen las diferentes áreas con las ofertas de empleo más, más publicadas. Eh, y bueno, más allá de las propias, por decirlo así, del tercer sector, las de atención directa, que tienen que ver pues, con educación social, trabajo social, monitores, etcétera, eh, en principio parece que el resto de perfiles que se buscan no difieren mucho de, lo que, de, de los perfiles profesionales que se pueden estar ordenando en el ámbito empresarial, aunque, bueno, bien es verdad que aquí hay un enfoque un poco diferente, ¿no?, más eh, se pide un mayor compromiso, una mayor implicación. Bueno, más allá de, del cuadro, en vuestro caso particular, ¿eh?, ¿Qué, ¿Qué perfiles, qué actitudes, qué conocimientos anteriores os han sido útiles para el actual trabajo que desempeñáis en, en el tercer sector? Casualmente los tres estéis en un, en un puesto directivo, de gerencia o de dirección. O sea que entendemos que el haber llegado a ese puesto también tiene que ver un poco con vuestro perfil pasado, ¿no? Eh, con cosas, con vuestro en profesional que lleváis anteriormente. ¿Es así ¿O, o, o no? Os tenéis que, abrir, os tenéis que reciclaros eh, para, para incorporaros a los puestos que tenéis actualmente. Por ejemplo, eh, Amaya, seguimos el orden de esos uh -huh. pares, ¿vale? Venga, vuelvo a romper el, el hielo. Eh, hombre, evidentemente yo creo que eh, si hemos eh, sido seleccionados para el puesto, algo habrán visto ¿no? que, que se pueda aprovechar de nuestro pasado, ¿no? más allá de, de, del, del desconocimiento que podamos tener en el sector este en concreto. ¿no? Yo creo que eh, quitando la parte más técnica, más lo que decías de atención directa y, y demás... Bueno, no dejamos de gestionar empresas eh, eh, y, y esa parte es así y, y, y tiene que ser así, afortunadamente es así. Eh, yo el sector, la parte claro, el tercer sector social también entiendo que sea diverso a más no poder. ¿no? Eh, bueno, mi, mi conocimiento más cercano es el de la… Discapacidad intelectual y, y por pues, marcarlo ahí, yo sí puedo decir que es un sector absolutamente profesionalizado a, a, a, a, bueno, pues a, a, un, a un alto nivel. ¿Mm? Eh, a partir de ahí, ¿qué aptitudes? Bueno, pues yo creo que, bueno, y es un poco, otros tendrán que decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que yo lo que he podido aportar viene sobre todo de mi pasado, pues de comercial, de, de bueno, pues ahí hay, hay, es todo mundo, ¿no? El mundo comercial te permite conseguir una capacidad, creo que de interlocución a niveles muy distintos, que, que bueno, lo cierto es que aquí, bueno, pues mi, mi trabajo mucho es interlocutar, eh, con, bien con administraciones, bien con las familias, bien con los equipos, o sea, generar esos, esos espacios que yo creo que, que eso sí hacemos. Eh, creo que desde fuera, eh, hemos traído también un poco la cultura de gestión, un poco la gestión del dato. no, no, no. no. Muchas veces, eh, bueno, pues cuando, cuando aterrizas, yo decía, pues eh, yo soy un extraterrestre, a mí no me puedes decir, hay, hay mucho trabajo, hay poco trabajo, bueno, pues qué es mucho, qué es poco, tenemos que empezar a dimensionar eso para, para entenderlo, ¿no? Y bueno, pues un poco esa sistematización dentro de, de siempre en el ámbito que estamos y, y desde luego entendiendo que... que eh, entendiendo que la finalidad no es esa, ¿no? Pero bueno, si hay una... Necesitamos herramientas para saber qué estamos haciendo. Y yo creo que eso también está bastante más integrado en el mundo empresarial o en la industrial en concreto que yo conocía, eh, que, en, que, en, que en nuestro mundo, ¿no? Esa cultura yo creo que también es importante. ¿eh? Y luego, bueno, pues eh, yo eh, apuntando cosas, ¿no? Bueno, pues igual la capacidad de tener una visión más global. ¿no? A veces aquí, bueno, pues... Eh, la atención directa es tan importante y los equipos son tan pequeños eh, y, y, y, y tan uno a uno en muchos casos ¿no? que, que a veces eh, bueno, pues eh, tener la visión global de lo que es la entidad, que nosotros damos servicio a más de 800 familias, bueno, pues es, es difícil de, de que de que permee abajo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, que eso también está más, eh, más metido en, en la industria, ¿no? Son un poco las, las tres cosas que he visto yo, la capacidad de interlocución, la gestión un poco más analítica y la visión global. De acuerdo. Eh, Ruth, en tu caso? Pues yo... Yo creo que hay que distinguir dentro del tercer sector dos, dos realidades muy diferentes. Por uno, la de empresas, tipo las la entidades, vamos a decir, mucho más mmm, empresarializadas, ¿no? que tiene que ser así, comparto la visión de Andamaya, grandes, o decir, medianas, vamos a decir, y grandes, que, que son las que estamos aquí. Luego hay otro tipo de entidades que son muy pequeñitas, el sector está muy polarizado. Trabajan en, en, en entornos municipales y tal, y esas empresas yo creo que sí que tienen una necesidad imperiosa primero de bus entidades, voy a decir, de buscar sinergias entre ellas y luego de profesionalizar la gestión eh, de eso. ¿no? Yo cuando llegué a RIFES llegué con una misión súper clara y era precisamente la de mmm, poner en orden todo el, tema, todo el sistema de gestión, procedimentar, eh, analizar todo el tema del dato... Yo venía de, de consultoría de personas, por lo tanto, bueno, pues a, a, a un poco a, a, a generar esas sinergias entre las propias personas, esos ritmos, ese procedimiento, ese análisis de los datos estadísticos, esa búsqueda de objetivos, ¿no? Yo cuando aterricé me llamó la atención dos cosas, el ritmo. El ritmo en el sentido de que era un ritmo muy diferente a la presión que tienes por la consecución de los objetivos comerciales y rentabilidad en un mundo como el de la consultoría, eso por un lado, el ritmo y luego un poco la, sí, la falta de, de, de gestión en general me, me llamó también la, la atención. Entonces a mí toda esa experiencia, ese bagaje y esa, ese hábito a trabajar con esa cultura muy empresarial, muy empresarial me ayudó mucho en esa misión inicial. Eh, posteriormente yo creo que también la capacidad de innovación que traemos a lo mejor de otros eh, mundos más profesionalizados es importante aplicarla en el tercer sector. Es un sector sin duda que, que está en crecimiento, es un sector muy enriquecedor, pero es un sector que todavía yo creo que necesita dar muchos pasos, pasos hacia la mejora continua, la innovación, una gestión transparente, que cada vez yo creo que tenemos eso, ¿no? Y también me llamó mucho la atención la falta un poco esa de, de objetivos, de no tener esa, pues eso, esa presión. A mí eso me ayudó mucho, me ayudó mucho estarme acostumbrada a trabajar con diferentes personas, a tener relación con diferentes agentes, eh, bien sea una administración pública, eh, bien sea una, no sé, una empresa con carácter internacional… Todo ese, eso a mí me, me, me ayudó mucho y creo que es muy necesario. Pero al margen de eso y volviendo un poco a la, a la realidad de lo que venían a decir las, las fuentes que has mencionado, Roberto, yo creo que hay una necesidad muy grande entre todas esas entidades muy pequeñitas y muy polarizadas también de que, de, de, de que se contribuya a que sean más sostenibles, porque hay una realidad ahí de financiación muy evidente, a que los modelos de gobernanza también eh, sean más más integradores, menos competitivos, se busquen... Yo siempre digo, yo no entiendo que haya eh, tantas entidades tan pequeñas, cada una con su eh, equipo de comunicación, equipo de, de recursos humanos... No, si se puede un poco, seguramente, unificar esa parte de, de, de, de la atención indirecta, vamos a decir. Entonces, yo todo eso en el sector eh, es algo que lo, lo, lo vengo eh, observando y que me parece que podría... Eh, mejorar mucho a nivel general eh, la gestión de este tipo de entidades. No sé si he respondido, me he ido por otro sitio, Roberto. No, no, no. Me pongo a reflexionar y me quedo solo. Ha respondido, además, Miquel, la sentía en el último que comentabas, ¿no? Miquel, ¿tú cómo lo ves? Sí, exactamente igual. O sea, eh, pocas novedades voy a aportar aquí en, en el, los dos minutos que, que puedo hablar. En primer lugar, lo que acaba de decir Ruth es, es una verdad muy grande y, y la dispersión de entidades. Yo creo que, que desde el respeto de las iniciativas, porque somos iniciativa social, no desde el respeto de las iniciativas. Eh, siempre puede sonar a entrometimiento y, y yo tengo mucha tendencia y, y justo lo que acaba de decir Ruth, Ruth pues coincido totalmente con ella, no pues que, que, que hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta a cómo eh, vestimos, eh, profesionalizamos, le damos otro fundamento un poquito, sobre todo, pero en el, desde, desde el apoyo, ¿eh? desde el apoyo de las redes o desde el apoyo de las entidades un poquito más grandes, ¿no? a las entidades pequeñas que, pues, que es verdad que al final pues desde el voluntarismo, desde el activismo, pues jo, eh, bueno, yo... Siempre tengo para decir que desde la, en la crisis del 2008, cuando nosotros dimos un pequeño, una vuelta de, a la estrategia de, de, de mayor presencia en el territorio de, de Aguintzari, una de las cosas que, que teníamos como base era la evidencia de que estaban desapareciendo entidades pequeñas precisamente por la falta de, de profesionalización, ¿verdad? en la gestión, exclusivamente en la gestión. Yo cuando entré en la Italia había, había una, estaba, o sea, desde los años 90 la, la historia dice que aquí se hicieron una opción muy clara por la profesionalización, tanto en la intervención, es decir, la, la creación de la, de la figura de la educación social, etcétera, etcétera, pues se ha contribuido muy, muy mucho y también la gestión eh, profesionalizada de, de, de, de, la, de la entidad, de la empresa, que al final es una responsabilidad muy, muy importante. Entonces, en ese sentido yo me encontré con una empresa que, que, que manejaba las herramientas de gestión. ¿eh? Posiblemente, pues le hemos dado una vuelta más, más, más importante ahora en estos últimos años, ¿no? pero es verdad que, que partíamos de un... el punto de partida era, bueno, posiblemente lo que, lo que desde mi Punto de vista he podido aportar o, o, o para lo que se me trajo así, pues era también un poquito cosas que habéis comentado tanto a Maya como, como Rod, ¿no? El asunto de la visión de la visión estratégica o de la visión empresarial más amplia, pues es algo de lo que se carecía en, en nuestra casa. ¿no? Y el trascender, nosotros teníamos una estructura de seis de seis eh, direcciones en aquellos momentos, ¿no? Y el primero, lo primero que hicimos, y lo conseguimos bastante, en bastante breve, en dos o tres años, fue trascender de que el ámbito de, de vamos a decir que de, de intensidad que trabajaba cada uno en su dirección tenía que trascender a la dirección de Alinzari es decir no sois directores de vuestra línea en exclusiva sí. sino sois directores de Alinzari si realmente queremos que estratégicamente sí. tener una presencia mayor en el territorio activar bueno reactivar un poquito nuevas iniciativas etcétera etcétera ¿no? entonces en ese sentido la, el dotar de visión global a, al, al equipo pues fue una sí. cosa pues, para, para nosotros eh, eh, muy importante el incorporar el asunto de la evaluación y de elementos de innovación a, a nuestra actividad que todavía tiene mil, muchas carencias no pues también es una cosa que es una enfermedad del sector clarísima es decir aquí trabajamos extensivamente con jornadas de educadores educadoras etcétera etcétera y nadie sabe exactamente qué impacto tiene nuestra actividad nadie lo mide Nadie lo olvide, por lo menos en, en, en, en el ámbito más, más cercano al, al nuestro. Lo medimos muy poquito, ¿no? y e incorporar herramientas de registro de actividad, incorporar herramientas de evaluación de nuestra actividad, de, de herramientas de impacto, etcétera, etcétera, pues también ha sido una tarea pues, eh, bien importante que, que en la creo que, que hemos, que hemos co eh, colaborado bastante, ¿no? Y luego otro elemento importante que también es misional en y pero se cumplía de aquella manera, era un poquito el activar los, los equipos, es decir, eh, dar a la gente eh, eh, humor, humor en el sentido de, de, de, de activarse, de, de, de, de, de creerse lo que estamos haciendo, de que realmente en eh, nuestra misión decimos que, que, que participamos, somos una cooperativa, etcétera, etcétera, etcétera. No, bueno, bueno. Pues, Hemos puesto yo creo que múltiples herramientas en las cuales pues, lo que se propicia es un poquito la participación de las personas y el aportar eh, cada una de las personas al margen de su actividad diaria, en su servicio, etcétera, etcétera, etcétera, un plus al, al hecho cooperativo, tanto en el ámbito de las nuevas iniciativas como de la gestión, como de participar en equipos para objetivos concretos, etcétera, etcétera. ¿no? Pues yo creo que también pues sí hicimos eh, cierta aportación. ¿no?